Estamos nuevamente en la Secretaría de Graduado de Ciencias de la Salud para continuar con nuestros conversatorios sobre lo que a la gente le preocupa. Eh, como les habíamos dicho, estamos en la serie 2021 que trata sobre la docencia universitaria de posgrado en la pandemia. Y de esta serie estamos en el cuarto conversatorio y hoy vamos a conversar sobre las vivencias en las filmaciones de actos docentes. Eh, las filmaciones son eh, una técnica más complementaria de la docencia a las que mucha gente se resiste y eh, es necesario que, para que uno se acerque a la realidad mediante las filmaciones, tiene que hacer el uso de una buena tecnología y un buen manejo de este recurso para aproximarse a la realidad. No sé, Marcela, cuál es tu impresión y la experiencia que puedas haber tenido al respecto? Eh, estoy pensando en dos cosas. Por un lado, si, la, si hacemos la filmación antes para presentar en una clase, ¿y qué implicaría eso? Porque nosotros decidimos con anterioridad eh, en esa filmación los tiempos, la organización de la clase, eh, qué temática vamos a transmitir y lo ponemos a disposición, con lo que eso implica. Y por el otro lado, como hoy, dado los procesos de la pandemia, firmar la misma clase que uno está trabajando con los estudiantes en ese lugar, digo, a través de cómo lo estamos haciendo hoy, o como lo hemos hecho, por ejemplo, en el caso del año previo. Entonces, okay. ahí tenemos como dos posiciones que las dos son valorables importantes a tenerla en cuenta. La primera, por cierto, bueno, tiene un diseño distinto, a aquellas que hacemos para poner a disposición, porque en realidad uno puede ajustar más a una cosa, ver cómo las dice. La otra, me parece que permite eh, como registrar lo que, el, el, lo que va ocurriendo efectivamente en la clase. Y eso, bueno, tiene otra dimensión, que nos permite analizar otros aspectos. No sé cómo lo ve usted, Doctor. esto. Eh. Yo creo que, que sí, lo que me parece que es muy importante antes de decidir si uno lo va a usar para reiterar indefinidamente un hecho o para documentar una realidad o una coyuntura, es necesario que nos formemos en los recursos para lograr una buena filmación, no solamente desde lo técnico, sino desde lo dramatúrgico, recibiendo eh, una formación de, alguna de algunas disciplinas como el teatro, como el cine, como la televisión, a los efectos de diseñar ese guión de filmación con una estrategia que sea ágil y con una táctica donde la estética esté respetada, y sin desvirtuar el sentido de lo que tiene que ser la transmisión del, del conocimiento. De esta manera podemos lograr, con la simulación incluida, actos docentes creíbles. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que si un docente tuviera que estar desarrollando vivencialmente lo que se puede lograr con el tiempo invertido en una formación, se quedaría sin recursos vocales y llegaría a la extenuación. Por lo tanto, una de las cuestiones que es absolutamente atendible es que con un tiempo dedicado a la filmación, esa videofilmación uno la puede reproducir en forma ilimitada y los alumnos pueden tener acceso a ella en sus tiempos. Y reiterarla las veces que sea necesario. Los elementos técnicos que hoy se requieren son eh, bastante pocos. Ahora, me parece que una de las cuestiones que es necesario vencer para trabajar de esta manera es eh, que la gente se anime a desterrar sus propios prejuicios de lo que es la intimidación por la cámara o por la plataforma de filmación. Así, ¿Cómo lo ves vos eh, en, estos, en estas consideraciones? Eh, me está haciendo pensar, profe, el, lo, el planteo que hizo recién, porque volvemos como al primer encuentro que nosotros tuvimos sobre el proceso de integración. Bien. Y entonces cuando uno diseña esto, eh, diseña eh, una clase, lo que va a enseñar para que el otro aprenda, Efectivamente entran varios, eh, varias disciplinas, porque está la cuestión técnica, lo tecnológico, está el objeto que uno enseña, en este caso sí. salud, y cuántos alumnos daría para esto en experiencias de, de, de filmaciones o cómo utilizar la filmación para, para abordar contenidos. Y por el otro lado también están cuestiones de psicología. Didáctica, lo que usted plantea recién, eh, cuestiones referidas a la estética, a la, la forma en cómo dirigirse, cómo presentarse. Pone en evidencia todo lo que uno requiere para realizar un proceso de filmación. Sí, y también permite que uno pueda trabajar con actores como pacientes simulados que, están, que uno los puede entrenar para que respondan a un determinado perfil que se quiera mostrar eh, frente a los alumnos. Lo sincrónico y lo asincrónico, está como planteando en este proceso de, de poder enseñar. Eh, esa sería, bueno, iba planteando como ve ventajas de la utilización de, la, de las filmaciones. Yeah. Cada estudiante puede verla en un momento, que después uno las puede tomar para analizar ese objeto de conocimiento como la reflexión de la propia práctica de enseñanza y de aprendizaje. Nosotros compartamos eh, la filmación de la evaluación del año previo y el trabajo que eh, estamos tratando de empezar con ese material, ¿no? ¿Quieres contarlo? Bueno, eh, la, durante el desarrollo del, del año previo, que bueno, fueron distintos encuentros y distintas, distintos encuentros que abordaban temáticas que son específicas de contenido del año previo. Pero a su vez, los estudiantes para llevar a cabo ese proceso de conocimiento, tenían una orientación pedagógica y específicamente del aprendizaje. Eso lo hicimos durante todo el tiempo de formación, hasta que llegó el momento de la instancia de la evaluación. Y en la evaluación fue interesante, ¿por porque, porque, por un lado, estaba eh, el, la, la propuesta para trabajar en la evaluación, que era a través de casos, los estudiantes analizaban, son los médicos que estaban en proceso de formación en el año previo, analizaban, bajo la orientación que usted daba el caso, y después, terminado ese análisis, venía un proceso de reflexión de lo que había resultado la evaluación, la, el proceso de, de evaluación en términos más de aprendizaje. Entonces, por un lado estaba la pro, pregunta de usted y devolución, de y también de ellos, y por el otro lado estaba la devolución de desde el punto de vista pedagógico. O sea que en ese proceso de evaluación estaban los, las tres perspectivas de cómo había resultado eh, esta actividad. Y que en este caso puede ser un disparador El, la, la filmación y la elección de algunos, porque no, no es que hemos incluido todos, pero de algunos procesos de evaluación en términos de retroalimentación, es una experiencia que puede ser utilizada para analizar cómo se llevan a cabo los procesos de evaluación. Yo creo que ya entrando un poco en algunos aspectos ilustrativos, creo que los docentes tenemos que... Diferenciar hoy lo que es realidad, de lo que es vir realidad virtual y de lo que es realidad aumentada, que es algo que está muy próximo y que se viene. Entonces, uno no siempre tiene presente el concepto de realidad y obviamente realidad es lo que existe y lo que ocurre. Eh, la realidad virtual nos lleva a un terreno aparente, pero que provoca sensaciones de realidad. Por ejemplo, a quienes nos han enseñado geografía con la técnica habitual, eh, en donde a los humos se podía llegar a una lámina, a una filmina o a una diapositiva cuesta muchísimo más motivar a los estudiantes que sobrevolar Estados Unidos o eh, navegar Venecia eh, en una góndola mientras se va tomando contacto con la realidad, en donde participan todos los sentidos y uno puede ir al mapa después, con una actitud diferente. Sino que lo que permite acá es la experiencia Bien. que el sujeto tiene. Bien. Y bueno, y la realidad aumentada, que es como hermana de la realidad virtual y que está ya en algunos aspectos eh, en la práctica, primero necesita muy pocos elementos técnicos y se puede desarrollar, en muchos casos, con el celular, simplemente. La realidad aumentada tiene una diferencia con la virtual y es que nos permite estar inmerso en el mundo real y percibir algunos aspectos que hoy, con la realidad virtual, son invisibles. Por ejemplo, yo puedo... Eh, estar eh, sentado en una mesa donde no hay nada y en la realidad aumentada puedo ver un objeto absolutamente real que no está o qué podría hacer podría recorrer eh, berlín con el muro de berlín en pie o sea que nos permite estar sentirnos inmerso en un mundo que eh, no tiene los objetos que aceptamos. Por ejemplo, yo podría recorrer un departamento que está en venta desde la vereda del edificio sin entrar en el departamento, o podría probarme ropa interior sin cambiarme, o podría ver mi refrigerador en el supermercado y saber qué es lo que hay dentro, incluso cuáles son las fechas de de vencimiento. También esto permitiría, eh, en, estando en un terreno determinado, eh, sentirse inmerso en una batalla que ocurrió eh, en determinado momento de la historia. O se podría usar para vivenciar determinados hechos y analizarlos eh, eh, psicológicamente en el terreno de las fobias sin que la gente tenga que estar en la realidad, pero sí sentirse inmersos en una realidad aumentada. Eh, esto tendría un efecto adictivo porque obviamente la gente se encontraría con las mismas vivencias en un mundo más seguro que el mundo físico actual. Por lo tanto, eh, habría que tener eh, ciertos cuidados y manejos para evitar eh, este tipo de situaciones. Eh, ¿Cuál es tu impresión o cómo lo ves a esto? Eh, tanto una como otra, realidad virtual y realidad aumentada, eh, son importantes para la enseñanza en el área de salud. Bien. Yo estaba pensando, claro, esto le, le estaba pensando en cómo eh, pueden aportar eh, estas eh, modalidades a la enseñanza del área de salud. Sí, señor. Entonces, ¿Qué experiencia tiene en relación a esto usted de la realidad tanto virtual que uno es tal cual lo que usted explicó, que más tendría que ver con una simulación, y la aumentada, como su nombre lo dice, todo lo que uno le puede incorporar a ese escenario que va que, que va sí. generando. Eh, ¿Cómo lo ves para el, para el área de salud, para el área de medicina? Y de Absolutamente. medicina? Absolutamente, porque primero no se necesita molestar pacientes ni invadir eh, pacientes, se pueden lograr eh, materiales en, en momentos eh, eh, sin que uno interfiera en el proceso de recuperación de la salud del paciente. Se pueden filmar con todos los recaudos éticos, cirugías, eh, etcétera, y el, el clima con el que se impacta la emocionalidad de los alumnos es absolutamente distinto. También me pregunto... Nada de esto reemplaza la realidad. No, la complementa. Ah, bueno, eso le iba a preguntar también. La complementa, lo que pasa que, eh, digamos, en el caso de tener que asumir determinados riesgos, uno puede evitar ese mundo inseguro que es el mundo físico de la realidad por un mundo de realidad aumentada donde se puede transmitir enseñanza y experiencia que puede servir para prevenir o aprender conductas para el mundo físico o real. Yo pensaba recién que ustedes trabajan mucho con si alguien lo escucha, si alguien lo observa, si alguien lo practica y después efectivamente lo hace. Eh, digamos, en las especialidades. Es probable que, como usted bien dijo, parte de esto se complemente en el proceso de enseñanza. Que sirve hasta tanto, uno no ingrese directo eh, en, en lo que es efectivamente la habilidad que tenga que aprender según las áreas de conocimiento. Sí, señor. Lo que no va a hacer es reemplazar, por ejemplo, uno puede aprender analizando filmaciones, las técnicas de comunicación y prevenir los errores que se cometen. Pero eso no va a reemplazar que los estudiantes tengan que vivir esa propia experiencia, eh, reconocer en sus propias emociones lo que ocurre cuando están frente a un hecho de comunicación propiamente dicho. Bueno, Marcela, para cerrar hoy este conversatorio y no traicionar nuestros tiempos acotados, yo te voy a proponer que compartamos la leyenda de la verdad y la mentira. Un día la mentira se puso en contacto con la verdad y entabló un diálogo. Dijo la mentira, ¿No ¿qué hermoso día que hay? La verdad se asomó a la ventana para comprobarlo. Sí, efectivamente es un día hermoso. ¿Ha visto? Qué agradable que está el lago, dijo la mentira. Y la verdad se acercó al lago y realmente vio sus aguas transparentes y calmas. En un momento, la mentira dice, no quiere que tomemos un baño. Se acercó la verdad y registró la temperatura del agua, comprobó que estaba agradable y ambas entraron se desvistieron y entraron a bañarse. En un momento dado, salió la mentira del agua y se vistió con las ropas de la verdad. Cuando salió la verdad y no estaban sus propias ropas, tuvo que andar desnuda. Y desde ahí en adelante, la gente prefiere a la mentira disfrazada de verdad que a la verdad desnuda. Yo llamaría la reflexión a nuestros alumnos en la necesidad hoy que mediante el pensamiento crítico los profesionales y los estudiantes seamos capaces de reconocer lo que se llaman fake news, que son las noticias falsas elaboradas con algún fin a los efectos de no prestarse a la difusión de estas mentiras. Tu cierre, marcela Pensando en la leyenda que hoy ha contado, eh, me hace eh, analizar un poco eh, qué temáticas son las que nosotros enseñamos y cómo lo hacemos. Porque, y cuánto eh, de eso que presentamos, no digo que sea mentira, no estoy planteando porque yo no pongo en, en situación pensar que alguien presenta la mentira pero sí en los recortes que hacemos, cuantos es la verdad que presentamos. Estimados seguidores o público de nuestro conversatorio, los invitamos a participar en nuestro próximo conversatorio, que será el quinto, que se denomina la eh, enseñanza universitaria en la pandemia. O sea, es el conversatorio propiamente dicho que ha dado lugar a la denominación de la serie. Muchas gracias por haber participado Marcela y nos vemos en muy poquito tiempo para filmar nuestro quinto conversatorio.